Iniciamos la coronilla a la Divina Misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó inmensamente para las almas, y el océano de misericordia se abrió para todo el mundo. Oh fuente de vida, oh misericordia infinita, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.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 que es el amor y la misericordia misma. Amén. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.